Saludos familia linda de 48H. Mi nombre es Lucy González, sierva de Jesucristo. Me siento bien contenta de poder compartir junto a ustedes este ministerio lindo de 48H, donde ha causado gran impacto a muchas vidas, a muchas naciones, a muchas personas que no conocen al Señor. Es para mí un privilegio poder dar de gracia lo que de gracia he recibido de parte de Dios en este tiempo tan especial. Creo que esto es de Dios. Creo que este ministerio ha sido una bendición para nuestras vidas, eh, donde el propósito es que todos unidos tengamos el mismo sentir y es de exaltar, de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestras alabanzas, nuestros testimonios, y a la misma vez, dar el mensaje de salvación a personas que no lo conocen, ¿verdad? Que no conocen a un Salvador, que no conocen a Jesucristo. Así que antes de comenzar, quisiera leerles en Hebreos 11, capítulo 1 hasta el versículo 6. Dice así, la fe de los antiguos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que le ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y lo aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoch fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice: Antes de ser llevado, Enoch había agradado a Dios. Dice este versículo 6, que es el verso clave. De este Maratón 48H Del Regional de Estados Unidos Dice así Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe Porque para acercarse a Dios Uno tiene que creer que existe Y que recompensa a los que le buscan Aleluya Vamos a orar Gracias Padre, gracias por tu presencia Gracias por tu misericordia Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por este tiempo, gracias Señor por tu fidelidad, gracias porque tú nos enseñas, tú nos capacitas, tú nos levantas, tú Señor nos restauras, tú haces grandes cosas en nuestras vidas Señor. Sabemos que tú eres el centro de todo lo que estamos haciendo, tú eres bienvenido Señor a este maratón Señor, a nuestras vidas, sabemos que tú tienes el control de cada vida Señor. Gracias Espíritu Santo, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué precioso es la palabra de Dios. En este, en Hebreos capítulo 11 encontramos grandes creyentes de todos los tiempos. Eh, la principal cualidad que les une es que justamente pusieron a lo largo de su vida terrenal toda su confianza en el Señor y es por eso que fueron capaces de hacer grandes hazañas, aleluya, hoy en día la gente considera como héroes a personas famosas o que tienen alguna capacidad eh, sobresaliente, eh, sin embargo en la palabra de Dios se les otorga ese título a aquellos que dedicaron su vida al servicio a Dios. Es decir, lo que le hizo sobresalir no fue una característica que ellos tuvieron, ni una capacidad, ni un talento, ni nada de eso. Lo que les hizo sobresalir fue haber el hecho de que pusieron su fe en el Señor más allá de toda circunstancia. Es por eso que son destacados y sus vidas sirven de ejemplo eh, a todos los creyentes. En este capítulo Encontramos que se destaca a las siguientes personas, a Abel, a Enoch, a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Raab, Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Entonces yo quisiera leerles eh, en este mismo capítulo, pero los versículos 32 hasta el 38, te dice así. Aleluya. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jeftel, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, Apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra. Vencieron a los ejércitos malignos, hubo mujeres que recibieron una vez con vida a, su familiar muerto, a sus familiares muertos, otros murieron en el, en el tormento sin acertar ser liberados a fin de resucitar una vida mejor. Otros sufrieron burlas, azotes y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, acerrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otros vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo, fijos por los desiertos, y por los montes, y por las cuevas y las cavernas de la tierra. ¡Wow! Es impresionante. ¡Aleluya! Eh, amado amigo, amado hermano, ¡Aleluya! Esto nos enseña que cosas extraordinarias pasan cuando nosotros nos disponemos a creer a Dios. Y también a creerle a Dios. ¡Aleluya! Mientras que nosotros nos dispongamos a humillarnos, al tiempo que su nombre es glorificado por la fe, que cosas que van más allá de lo que podamos imaginar pueden pasar a nuestro alrededor. Aleluya. Estos hombres y mujeres no eran diferentes a nosotros, sino que estaban sujetos a las mismas pasiones que tenemos nosotros hoy en día. Aún así, es su fe en la que les permitió hacer grandes hazañas para la gloria del Señor. Así que es tu fe, es mi fe la que nos va a permitir, amado amigo, amado hermano, a hacer grandes hazañas, a hacer grandes milagros para la gloria de nuestro Rey. Aleluya. No obstante, si queremos ver el obrar de Dios en nuestras vidas, no debemos ignorar esta otra parte, que es el sufrimiento. Estos mismos hombres que vieron las maravillas de nuestro Dios en sus vidas también fueron perseguidos. Y llevaron vidas difíciles Tal como sucedió con Jesucristo Por supuesto que es nuestro mayor ejemplo Y el sufrimiento es la evidencia De que realmente creímos Por eso la palabra de Dios en Juan 16, 33 dice Que en el mundo tendremos aflicción Pero que confiéramos que Él ha vencido al mundo En el mundo ustedes habrán de sufrir Pero confiar Pero tengan valor yo he vencido al mundo, aleluya amados amigos, amados hermanos leer las historias de estos hombres nos inspira y nos lleva a analizar a nosotros mismos de manera que podamos ver si realmente vivimos a la altura del llamado que recibimos ¿estaremos cumpliendo realmente con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? ¿estaremos realmente dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Sabemos que, que el Señor está con nosotros, pero nosotros debemos de cumplir con lo que Dios nos ha entregado. Aleluya. Él nos dejó su Espíritu Santo, nuestro Consolador, para que nosotros pudiéramos, eh, a través del Espíritu Santo, poder hacer milagros, prodigios, Aleluya. Pero debemos de tener siempre presente de que nosotros somos escogidos en estos tiempos para llevar el Evangelio de Salvación. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado en tus manos? Aleluya. ¿Tienes tus sueños, tu llamado guardados en una, en una gaveta? ¿Los tienes olvidados? Pues Dios te dice que avives el fuego que Él ha puesto en ti, aleluya, que sigas con fe creyendo en el propósito que Dios ha depositado en tu vida. ¿Qué vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir. Es que Dios nos lo advirtió en su palabra que íbamos a pasar por aflicciones en este mundo, pero que confiáramos que Él estaba con nosotros, Él está con nosotros peleando como poderoso gigante y de esa promesa debemos de aferrarnos, aleluya. Y nunca perder esa fe en quien hemos creído, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Porque lo interesante de todo esto es que los relatos sobre los héroes de la fe no terminaron en ese siglo, aleluya. Sino que se sigue expandiendo el Evangelio hasta nuestros días. Hay un remanente que sigue predicando, hay un remanente que sigue dando eh, lo que Dios ha puesto en sus corazones a aquellas personas que no conocen al Señor. Hay muchas vidas que necesitan ser restauradas, hay muchas vidas que necesitan ser sanadas, hay muchas vidas que necesitan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a conocer a ese Dios que, que es nuestro amigo, ¿verdad? Y no nos quedemos con la bendición nosotros. Vamos también a seguir predicando, a seguir llevando el mensaje de salvación a todas las personas y con amor aleluya y con pasión seguir sirviendo al Señor te doy muchas gracias al Señor por este tiempo tan especial realmente ha sido de impacto para mi vida y yo quiero seguir adorando al Señor con un cántico precioso que forma parte de mi álbum musical que tiene por nombre Conme Fe y quiero cantárselos en este precioso tiempo aleluya para todos ustedes y bueno la gloria es para el Señor. Te adoramos Señor, honramos tu nombre y te exaltamos. Creemos que tú tienes el poder para salvar, para sanar y para libertar. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él sigue sanando, libertando, y sigue restaurando. Posible para el Dios de amor, oh, oh, oh. y ya no se son libres con su gran. Recibo sanidad Recibo tu milagro Oh Espíritu Santo Llena nuestras vidas Señor Para poder Libertar Hoy recibo sanidad, recibo tu milagro. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te abrazaré. Hoy recibo sanidad, recibo tu milagro. Gracias, Señor, por el poder de Dios se vuelve. Con el poder de Dios se fue en fe y me da por el poder de Dios se fue en fe y me da por el poder de Dios Llena mi vida Llena mi vida, Señor Gracias, Padre